¿Qué tal, estimados seguidores de Aldia.com? Estamos en la obra del paso a desnivel que se realiza aquí en el Cantón Quevedo. Nos encontramos con los obreros, los trabajadores de esta obra. Vamos a enfocarlos por acá. Ellos han paralizado sus trabajos porque quieren hacer un reclamo, ¿no? Llevan ya, eh, bueno, algunos días sin recibir sus pagos, sus haberes, y están haciendo, pues, eh, este reclamo para que en este caso las personas encargadas pues puedan eh, desembolsar ¿no? lo que les corresponde. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? Uh, buenas tardes, mi nombre es Jefferson Soledez Coméntenos, Jefferson, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? No, la verdad que ya gracias por su visita. Aquí lo que estamos reclamando es que sean los pagos puntuales. ya, ya. Que los pagos sean puntuales. Ya como han venido y no nos están preguntando, ya hemos tocado el tema, como usted dice, de los pagos, que los pagos sean puntuales. Nos llamaron para que, porque bueno, querían representar un, un, un reclamo. No, no, les están pagando puntualmente ustedes como obreros. No, sinceramente no. O sea, se demora mucho tiempo. O sea, nosotros trabajamos porque necesitamos, ya. Y la verdad es que si uno, si uno no necesitara, no trabajara. Pero así mismo como ellos nos exigen trabajo, también nosotros como trabajadores queremos que los pagos sean puntuales. ¿De qué hora, qué hora están trabajando? Ustedes? De 7 a 5 de la tarde. De, de, de trabajo muy duro, muy complejo. Para ya, y a veces hay compañeros que se quedan también entre las noches. y También queremos que sea que, así como uno apoya, de buen corazón, que ellos también nos ayuden, lo que es el pago puntual, para nosotros no tener inconvenientes con nadie. Porque igual uno también tiene familia, tiene hijos, a quien mantener. Y uno trabaja porque necesita. ¿Cuántos, el, cuántos le deben? Qué, ¿Qué tiempo? Coméntenos un poquito cómo es el sistema de pago. Ya, ya el, el paso A ver, escúchame. El detalle no es, o sea, no es la cantidad que se debe... Ni el, es, o sea, lo que pasa es que desde que empezó la obra, ellos empezaron con este problema. Entonces prácticamente la gente, la gente no puede reclamar algo o decir algo porque si tú reclamas, o sea, te quieren votar. Entonces por eso que muchos compañeros tienen que esconderse eh, por el temor a perder un trabajo. Pero yo pienso que igual... O sea, todos necesitamos un trabajo. Y usted sabe que en la ciudad de Quevedo mucha gente vive del diario. O sea, aquí en Quevedo no es una ciudad grande como Quito, como Guayaquil, que, que usted, bueno, hay empresas por doquier. Aquí en Quevedo pocas son las empresas. Ya, entonces, aquí ellos, el, el atropello es lo que, ese es el problema. Hay mucho atropello, han venido acá a la ciudad de Quevedo a humillar al, al, al, al trabajador aquí de Quevedo. Entonces, por ejemplo, los muchachos, compañeros como él, que son que hacen fundición, por ejemplo, a veces... ...se quedan hasta tarde... ...y no no, no están pagando horas extras... Eh, ...o sea, tienen una mala actitud... ...con el personal de aquí de la ciudad... ¿ya? No se las horas. ...yo creo que... ...yo creo que si tú... ...si es como que usted, una persona pudiente... ...tuviera un, un empleado en su casa... ...si usted quiere que un empleado en su casa... ...sea leal para usted, para que cuide a su familia... ...su hijo, su perro, su gato... ...¿cómo tiene que portarse usted con su, con su empleado? ...tiene que mantenerlo al día... ...cubrir sus necesidades... ...porque detrás de él hay una familia pero en cambio a ellos no les importa nada, mire, por ejemplo, fin de mes ya pasó, fin de mes solo trajo 28 días, el mes pasado, perdón. Entonces, pasamos el fin de semana sin dinero. Vino el Día de la Mujer, o sea, tú no puedes regalarle a tu madre, a tu hermana, algún detalle porque no hay plata, o sea, y, y si tú reclamas todavía hay braveza, que si quieres trabajar, por ejemplo, ahí, esta empresa debe contratar guardianía privada para la noche, no hay. ¿Qué empresa hacen, es? Que no? Hacen que la gente... Este, no, se llama Puente sí, Entonces lo que pasa es que no, no hay guardianía privada y tienen a la gente mismo haciendo guardia 14 horas, de 5 de la tarde a 7 de la mañana. No te dan la merienda y si tú reclamas, o sea, ese es el detalle, que mucho, mucho atropello, demasiado atropello al trabajador. O sea, entonces la, la situación no debe ser así porque igual, o sea... Aquí no, uno verdad, pregunta pero... cuándo hay plata, aquí el, el perro te dice, pregúntale al gato, el gato te dice que hables con el ratón y el ratón se comió el queso y a la final no, no, no, hay, no hay para eh. nada, nada. Entonces. Pero ¿cuántos retrasos cuántos no, retrasos o sea, hay? El retraso es el fin de, mes, fin de mes, pero el detalle es que esto viene así, o sea, esto viene desde que empezó la obra. Por ejemplo, agota, yo, agota. De los... Yo estaba como guardia de seguridad, pero de verdad yo abandoné el trabajo, o sea, yo ya me retiré del trabajo, porque ya no puede seguir así, yo ando... Ando un poco mal por la misma situación eh, de que uno está en la intemperie haciendo la guardia con sol, lluvia. ¿A ¿Cuál trabajo realizaba usted en esta obra? Yo trabajaba en la obra normalmente. De ahí me sacaron, me, o sea, me mandaron a la guardianía y tuve que ir a hacer la guardia. Entonces. La en la, un poquito. La guardianía, usted aquí la guardia entra a las 5 de la tarde y sale a las 7 de la mañana. ¿En la o sea, cual? ¿Hace guardia, no hace actividad sí. de trabajo? No, la guardianía. O sea, la, la, la, la actividad la hacen los compañeros en el día. Ah, ya. ya, pero aún así hay compañeros en el día que ellos también se quedan, digamos, terminan la jornada a 5 de la tarde y se retiran, digamos, a veces muchos, un grupo, a las 8 de la noche, 12 de la noche, y en la cual no hay no hay pago para eso. O sea, simplemente tienes que hacerlo y si no quieres, pues búscate otro trabajo, bótate. Entonces, yo creo que nadie debe tratar a alguien así, porque usted sabe que aquí estamos. O sea, un, donde sea un trabajo son ocho horas. Usted trabaja ocho horas donde sea. A partir de ocho horas, usted tiene que ganar sus horas extras. Entonces, aquí, aquí ellos lo que se les exige es que, por favor, sean un poco más humanos con el personal. Inclusive, para que el personal mismo se, se entregue más a la obra. Para que haya más, más responsabilidades. Que tú, si tú ves a alguien que está robando, algunas, tú, pero si tú ves que, que te vas a meter en un compromiso con algún ladrón, y... Y te están quedando mal a ti y todo, entonces, ¿tú qué vas a tener problema? Tú por tu lado, o sea, a la final. Pues, entonces, uno lo que hace es reclamar lo que es lo que es lo justo, ¿me entiendes? Aquí nadie está en contra de nadie, ni peleando, ni tirando piedras, lo que no es. Aquí se está reclamando lo que es y, y que por favor sean responsables, porque como le, le vuelvo y le repito, tenemos familia, entonces aquí la gente no está para qué, oiga, présteme 10 dólares. O en la, o en la tienda, oiga, fíjeme que ya mañana le pago, ya me... Entonces, eso de mi parte, esas son las palabras. ¿Cuál es su nombre, amigo? José Vélez. Bueno, usted también eh, en la misma situación, ¿no? Así, licenciada, muy buenas tardes. Gracias por su presencia aquí en nuestra, nuestro trabajo. Eh, bueno, en primer lugar quiero decirle que el asunto aquí, el, todo el personal estamos inconformes por asunto de pago. Ese es el problema. Como lo dijo el compañero, ya este, pasó quincena, nos, nos prometieron a pagar quincena y fin de mes, que no se cumple. Ya estamos ahorita a ocho, no me equivoco, 9, y como yo comí el 28, ya me llega la otra quincena y no nos van a pagar, no nos pagan todavía. Entonces ese es el problema licencial que tenemos aquí con, con, la, con la constructora. Bueno, de manera, bueno, usted personal, ¿de qué manera le ha afectado estos retrasos en los pagos? En todo aspecto, licenciado, porque usted sabe que uno vive del trabajo, por licenciado. Yo por si sí, me tomo de mi hogar, tengo a mi esposa que a salud, entonces tengo que... Eh, me afecta en todo aspecto, porque usted sabe que uno el, de, de esto que uno come, por licenciado, el trabajo. de esto, Hoy día ustedes le prometieron que le iban a dar un, un tiempo, ¿no? Para que le cancelen lo, lo que se debe. Nos prometen desde la semana pasada que nos van a pagar, que nos, nos van a pagar pasa, y nos no van queremos a pagar. Que, que queremos que se entere el alcalde. Nos de van la a pagar. A eso o sea, voy. Porque, Aquí porque necesita, no... perdón, necesitamos un representante de nuestra ciudad que venga, que nos dé vuelta. Hablamos de tra de, de trabajo, no, madre, los recursos madre, humanos, que nos vengan, nos atiendan. No, Ahora este, de pronto, como dijo antes el compañero, viene, viene, este, viene uno reclama que hace, bueno, te vas y te vas, bueno, a mí no me la han dicho que te vas, porque yo ahí sí estoy reclamando lo justo. Y si sí, los ingenieros que de la que están viendo este video, de lo que estamos hablando, que yo no lo estoy hablando, guardan represalia contra nosotros que estamos hablando y nos vayan a votar. Yo les digo que primero tendrían que irse ellos y después nosotros, porque somos nosotros aquí, somos aquí de Quevedo, nosotros somos habitantes de Quevedo. Yo soy un maestro profesional con 40 años de experiencia en la construcción, ¿no? Entonces tiene que nos exigen trabajo, exigimos pago, ¿no? Entonces ese, ese es nuestro, nuestro inconforme que estamos del pago. ¿Y ¿Quiénes lo supervisan ustedes, la el consorcio o el, el municipio que nos del, del municipio, el municipio viene a tomarse fotos, no al alcalde, con, lo, con los ingenieros encargados de la obra. A tomarse fotos, no viene el alcalde, no viene el alcalde a hablar con los trabajadores, sí. presentes, que no es el, que vean. ¿no? De aquí no supervisan son los mismos ingenieros, los mismos ingenieros sí. De, sí. de la constructora. Sí. los le dicen ellos? Hay ingenieros que para qué, bueno, lo tratan bien ya. Hay un hito por ahí que es eh, medio, medio, medio cargoso, exigiendo y... Y con voz prepotente, entonces yo de mi parte no le acepto eso a nadie. No, yo digo como, entonces, con nadie. No exigen trabajo, licenciada, exigimos pago. Y lo repito: si algún día son los ingenieros, vayan a ver nuestros videos, nuestro reclamo, Primero se van ellos y luego nosotros. Entonces, aquí, porque estamos en Quevedo y somos de Quevedo y maestros de Quevedo aquí, licenciados. ¿Alguna cosa te digamos no estoy para hacer bien. ¿Recuerda su nombre? Fren Simba Ochoa, licenciado. Claro, compañero, muchos compañeros no reclaman por esa situación porque no quieren perder el trabajo. Pero, mire, por ejemplo, la gente. La gente hoy en día se queja de que cuatro pelagatos ven trabajando, no ven abajo. ¿Pero por qué? Porque la misma empresa no termina de contratar el personal fuerte que debería estar trabajando en todas las áreas. Entonces, tras que no contratan un personal fuerte, se dan el lujo de votar a la gente que, que por ejemplo, si tú faltas un día por algún motivo por alguna situación, te votan o te suspenden. O sea, es un atropello total. ¿Ya, ya. han presenciado que han eh, bueno, sacado otras personas? Fuera? Yo mismo, o sea, yo mismo, yo en eh, un trabajo que me pusieron a realizar arriba me, me lastimé la espalda. Y ese día no llegué al trabajo, me fui a atender al seguro, me comuniqué con el contador de la empresa para hacerles saber la situación. Y cuando llegué al siguiente día a presentarme al trabajo, eh, un señor ingeniero me, me, me, quiso, me quiso suspender una semana. Entonces el señor prácticamente me dice, o oh, bueno, si tú quieres esta semana anda saca franco a los, a los guardias de noche. Y yo para no perder una semana de dinero, porque no es que me suspende una semana y me la va a pagar. Entonces yo, ¿qué hice? Me fui de guardia esa semana. Entonces de ahí vino el atropello conmigo. Me mandaron de guardia, no me pagaron como guardia, eh, y de ahí me dejaron así, a la intemperie, en la ruta del río. Entonces, allá uno tiene que soportar aguacero, de noche sí. mosquitos. Entonces, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que uno no se puede enfermar aquí. Uno no se puede, uno no se puede enfermar porque si te, te enfermas y mañana no viniste, o te botan o te suspenden. No, ellos no, por ejemplo, yo ahora mismo cargo aquí mismo, así no puedo no puedo mirar para acá. cargo ya más de una semana un dolor que, que se me realizó haciendo la guardia y a ellos no les importa, yo lo que hice que fue dar un paso al costado porque yo no voy a morir por nadie, yo muero por mis hijas, por mi mamá, por mis mujeres por lo que yo tenga que hacer, yo no muero por nadie y que me esté pisoteando peor gracias a Dios tengo un hogar, tengo mis cosas que me he comprado sin dejarme pisotear de nadie usted Ahí... nos comentaba que ustedes trabajan para las dos obras, no en este o sea, caso yo con yo el mismo sueldo. Tienen, tienen, tienen personal allá y personal acá pero ellos, lo que es guardianía privada, deberían contratar una guardianía privada, que es gente que es especializada para eso. Pero en cambio ellos no, yo por ahorrar el dinero, cogen... A ver, tú te me vas de guardia mañana. Si tú llegas tarde, no, ingeniero, yo no. Entonces váyase a su casa. Ya, entonces, tarde, no vas? es así. No puede firmar... No puedes firmar 10 minutos después de las 7 de la mañana, porque te quieren mandar a tu casa. Y cuando te tienen trabajando 3, 4 horas, 5 horas con lluvia, con sol... Ahí nos importa, a ellos solo les importa a ellos, a ellos no les importa el trabajador. Entonces aquí muchos muchachos, mucha gente, que mucho aplauden lo que hace aquí este, esta gente, pero no se trata de eso, se trata de ver el bien propio también. Todos necesitamos dinero, es verdad, pero tampoco nos puedes dejarte pisotear o que alguien te camine por encima tuyo solo porque te va a regalar. ¿Y que no te va a regalar? Tú te estás ganando tu trabajo. Entonces... Aquí lo que queremos es que el alcalde sepa esta situación que está pasando con la gente de él, con su gente que vedeña, Ya, porque ellos son, ellos vienen de otro lado. Y está bien, y la gente se ha entregado ahora, mire, ve, yo di un paso al costado. Y yo empecé desde que. Yo estoy aquí desde que esta hora empezó. ¿Qué me han dado a mí por el tiempo de trabajo? Nada, no hay un contrato firmado, no hay nada. O sea, están nada más así como contratados por palabra, nada más. O sea, no, no están no afiliados, no hay nada. Afiliados estamos. Pero igual, ya igual, ya bueno, eso ya no sé cómo, cómo funciona. Verá, ver, licenciado, no, yo le voy a aclarar sobre el asunto del, del seguro. Gracias a Dios, eh, sí estoy asegurado y otros sí estamos asegurados, porque tuve, la, tuve la, el gusto de irme al seguro y me atendieron. ¿no? Entonces, con tres días de, de permiso. ...en la cual hice llegar al ingeniero encargado... ...mi permiso del seguro... ...entonces por ese lado el seguro sí, no voy a hablar mal... ...sí estamos asegurados el, el personal... ...y si sí, uno dice un, que hay enfermitos también por ahí... La, ...hay una ingeniera de, de recursos humanos... ...vayan al seguro maestro, vayan al seguro... ...en la cual yo he ido al seguro y si sí me han atendido... ...inclusive tengo una cita para el mes que viene... ...el 6 tengo una cita en el seguro también... ...en la cual también hablé con los ingenieros... Y, no también todo el que. El y también, este, le voy a decir que hay ingenieros que, para qué no vamos a hablar que todos, ¿no? todos sí nos damos un diálogo, el trabajo, una coordinación buena. El único problema aquí es falta de pago. Eso es lo que exigimos, eso es lo que yo exijo de parte mía: es el pago. El pago que sean puntuales, dicen quincenas, que sean quincenas, quince, que sea máximo un día, dos días, 17 está bien, pero no nueve días que nos viene otra quincena y estamos en pago. Bueno, ¿cuánto es que, que les pagan ustedes? ¿Cuánto cobran ustedes por, por el trabajo ¿O depende de cada área? Le echan la culpa aquí decir, hay por sueldo, la mayoría, por decir, hay de 460, 420, 520, ¿Según aquí se haga, se según cómo es el escalón de aloja. En su ¿verdad? caso, ¿cuánto? Si sí, no, yo por si sí, sí, mi, mi casa quincena casa me, casa me casa sale casa por 2.30 y, casa y casa los, los fines de mes, que completo porque no he explicado, eh, yo le pongo que cojo 2.30 la quincena, es un 40% de su sueldo, entonces fin de mes eh, he cogido 300, 310 sí. dólares. He cogido. O sea que hablamos de 500, 530 dólares sí. más o menos sí. que sale el mes. Que no es un sueldo, para mí, no, tenemos que, hay que trabajar porque está dura la situación económica de licenciada. Pero entonces, uno, yo se sí he hablado con el ingeniero que el sueldo no me, no, a mí no me alcanza, porque aquí el diario mínimo de un maestro, mínimo, cuando yo cojo mis contratos, yo le pago a un maestro 30 dólares al diario y la comida. Un ayudante 20 dólares y la comida, eso es lo que gana un trabajador aquí en la ciudad. Entonces ya en el campo, ya otro, otro, fuera de la ciudad es otro. Otro de este licenciado. Entonces, bueno, lo que piden ustedes es que se respeten los derechos ¿no? de los trabajadores y, y que se logre pues, co, este, pagar ¿no? a tiempo. ¿Qué van a hacer después? ¿Van a seguir trabajando? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? No sé si aquí, aquí nosotros estamos trabajando, cumpliendo. Con, con Ya estamos, estamos trabajando, pero ya estamos como cansados. Ya de que Ahorita ya estamos cansados pues no nos pagan. Ayer no nos pagaban ayer, que hoy día. Entonces, ya hacen? No hay tiempo ni para salir a al Banco de la Plata, hacerlo las la compras de uno, no, no, no hay tiempo. pues entonces, y domingos trabajan o no trabajan? Los, hasta los días sábados trabajamos hasta el mediodía. los el lunes al sábado hasta el mediodía trabajamos. sí Esos eso son los, los días y la.. Entonces van a continuar trabajando, están haciendo el llamado a, a que se investigue, ¿no? ¿Por qué no están recibiendo sus favores? Claro, eso es lo que hicimos, como le repito, es el pago de licenciado. Estamos trabajando, estamos, hemos trabajado y está el almuerzo, ya mismo a la una seguimos trabajando. Pero les soy sincero que si uno hasta, uno le mete el trabajo. ¿no? Entonces así también exijo que nos paguen. Que nos paguen. Eso es lo que queremos que nos paguen. O alguno de, de los de los de la empresa, el consorcio, que se hace que nos reúne y digan, bueno, sabe que maestro, por favor, nos explique, por favor, qué es lo que está, el pago, espere. Sino que, como si es verdad, yo he escuchado que si no quiere trabajar, bueno, se va nomás, te va y te va, y te va. Entonces nos intimida si no quieres trabajar, no trabaje. pero las cosas tampoco son así. Bueno, ahí está el reclamo entonces eh, de los obreros del puente a desnivel que bueno, están realizando porque obviamente ellos necesitan sus haberes para poder realizar sus compras, sus compras de comida, poder mantener, subsistir diariamente con su familia. Y bueno, estamos haciendo este llamado a las autoridades competentes, sé que algunos estén viendo este video que se está transmitiendo en vivo, también invitamos a compartir que se investigue este caso porque no se les ha cancelado pues sus haberes a tiempo y parece que es bueno es un caso que ya, un problema, una situación que ya se viene acarreando ya meses atrás. No es la información, amigos seguidores del de día, les invitamos a compartirla y bueno, que lleguen a, a oídos de las autoridades competentes. De todas maneras nosotros vamos a estar eh, consiguiendo eh, bueno el contraste ¿no? de con el director de obras públicas para conversar con él qué es lo que está pasando Claro, qué es lo claro, que está pasando está allá con la oficina está allá la oficina. Se bueno, vamos a conversar claro. de qué es lo que está pasando y que bueno el, el, el llamado no el claro, llamado claro. que están haciendo los obreros del paso a desnivel pues claro, claro. puedan claro. ser claro. atendidos. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias porque están dando la vueltita no, no para ver cómo va esta situación para decir que alguien de pronto guarda una represalia contra nosotros lo que ah, estamos sí. dando la cara aquí por lo demás trabajadores que no lo hace, sí, por temor temor que los voten, por eso ellos no, no reclaman, porque tienen miedo que los voten. Pero uno está reclamando nuestros derechos, como trabajador todos tenemos derechos, así como ellos tienen derechos, nosotros también tenemos derechos. Y como le dije lo repito, bien los estos videos los ingenieros, alguien que voy a contra mi persona, o lo que hemos hablado, yo he claro. dicho y lo soy claro que primero se van ellos, antes que, antes que nosotros, usted, porque nosotros somos de Quevedo, soy de Quevedo, que nacido y creado aquí en Quevedo, usted no nos puede a nosotros suspender porque uno cumple con el trabajo bueno que, que veo y que veo tenemos que resolver respetar Gracias, bueno ahí sí es amigos el trabajo muy complejo que realizan los obreros del paso a desnivel están pidiendo sus que se respeten sus derechos no que se les cancele puntuar los pagos y hacemos pues este llamado a las autoridades competentes para que puedan darle solución de todas maneras vamos a conversar con el de parte del municipio no cuál es la situación y que se investigue principalmente este caso, que los trabajadores pues puedan cobrar sus haberes a tiempo. Muchas gracias.